En este vídeo os vamos a enseñar a jugar a Ahoyagua, el juego de cartas basado en entidades ocultas de 4 a 6 jugadores, en el cual tendréis que averiguar cuál de vosotros es el temible vampiro y asestarle una estaca en el corazón, antes de que consiga acabar con todos. El juego se divide en rondas de anfitriones, compuestas cada uno por tantas fases de día y de noche como número de jugadores al principio de cada ronda. Al principio de la partida, cada jugador elegirá una carta de figura. Estas cartas, decoradas con terroríficas bestias, identificarán a cada jugador. Se colocarán frente a su dueño en la mesa de forma que todos puedan verla. Después se elige por votación a una persona para que sea el anfitrión de la partida. Para identificarlo, el anfitrión tendrá la carta de la campanita, que sitúa al lado de su figura y coloca boca abajo la carta de referencia para contar las noches que van sucediendo. El anfitrión será el primer jugador de cada turno. Se encargará de recoger y barajar las cartas, revelar las posibles víctimas de cada turno de noche y llevar su cuenta. Si muere, el cargo se pasa al jugador de su izquierda. Después se seleccionan las cartas de identidad oculta, donde aparecen diferentes personajes, condes, condesas y, entre ellos, el temible vampiro. El anfitrión baraja las cartas de identidad oculta y le da una a cada jugador. Según el número de jugadores, se introducen mayor o menor cantidad de estas cartas. Pero siempre obligatoriamente el vampiro. Cada uno mirará la suya y la depositará boca abajo al lado de su carta de figura. Objetivo del juego El objetivo de los condes es acabar con el vampiro. El vampiro por su parte debe ir acabando con los condes y ganará inmediatamente en el momento en que solo queden vivos él y otro jugador más. Para comenzar se barajarán las cartas de día y se reparten a cada persona según el número de jugadores inicial. De cartas se deja en el centro formando un mazo de suministro. También se repartirá a cada jugador un grupo de cartas de noche compuesto por una carta de cada símbolo que haya en la mesa. Y además, tantas cartas de inocente como número de jugadores haya. Empieza con una fase de día en la que seguirá la fase de noche. Durante las fases de día se utilizarán las cartas de día. Empezando por el anfitrión y siguiendo en el sentido de los agujas del reloj, cada jugador roba una carta. Una carta del mazo de suministro de cartas de día. Y después podrá realizar con ellas una acción y un equipamiento. Robo una carta... Eh, y voy a... Eh, hago la acción del farol que me permite coger dos cartas y me equipo del mazo. La C.A.R. y el equipamiento son opcionales y se pueden llevar a cabo en el orden en el que quiera jugador. Robo una y no hago nada. Tras ello, deberás descartarse, pero solo si posees más cartas en la mano de las permitidas. Me... Descarto de esta. Te toca. inicial. Como ya he dicho, las cartas de día se separan en dos tipos, cartas de acción y cartas de equipo. Las cartas de equipo tienen un icono de una cajita. Son tres, la cruz, el mazo y las estatas. Si se desea equipar una carta de este tipo, tan solo se anuncia a los demás jugadores y la colocas enfrente de tu figura Me equipo de las estacas Recordad que durante la fase de día Cada jugador solo se puede equipar una carta Y que no puede tener dos cartas equipadas Del mismo tipo Para matar al vampiro necesitaremos tener equipadas Las cartas de mazo y estacas Así podréis durante vuestro turno Acusar y matar al jugador Que creéis que es el vampiro Me equipo del mazo Y como ya tengo las estacas y el mazo Te acuso y te mato a ti Acusar y matar se considera una acción. Así que si has usado una carta de acción, no podrás acusar y matar en el mismo turno. ¿Qué tienes que decir a eso? El jugador acusado solo podrá defenderse de forma verbal durante un breve tiempo. Piénsalo. Fíjate, cuando has visto los espejos, tenía una oveja. Seguramente Piénsalo bien. Piénsalo bien. No a un error. Si me matas a mí, verás que soy inocente. Y solo quedaremos dos. Si la decisión es firme, el jugador morirá tenga la identidad oculta que tenga. Cuando un jugador muere, todas sus cartas de día vuelven al mazo de descartes y desvela su identidad oculta. Si es el vampiro, ¡los condes han ganado! ¡Muere, vampiro! ¡Muere! Estaba seguro desde el principio. Si es un conde o condesa inocente, el jugador acusado muere igualmente y el asesino, como castigo, pierde todas sus cartas de día, que van a parar al mazo de descartes, pero seguirá jugando normalmente. ¡Qué comodón! Es importante saber que hay menos cartas de mazos que destacas. La cruz es una carta única. Mientras esté equipada, el jugador que la posea será invulnerable a los ataques que el vampiro realice por la noche. ¡Va de retro! ¡Va de retro! aunque su figura sea la elegida, no se verá afectado. Pero ten cuidado, porque la cruz pierde su efectividad cuando pasan una ronda de anfitriones. Las cartas de acción. Se trata del resto de cartas. Se utilizan y se depositan en un mazo de descartes que se irá formando al lado del mazo de suministro Cuando el mazo de suministro se agote Se barajan las cartas de descartes Y se forma uno nuevo Parón Al usarlo, el jugador roba dos cartas Que van a parar a su mano Soborno si lo usas, puedes elegir a un jugador y arrebatarle una carta a tu elección entre una que tenga equipada o una al azar de su mano. El resto de cartas de día os las enseñaré después de explicar la fase de noche, ya que tienen que ver con esta. Cuando todos los jugadores han realizado sus acciones y equipamientos y se llega de nuevo al jugador inicial, retiráis a un lado las cartas de día y recogéis las cartas de noche. Todos los jugadores barajáis unos momentos vuestras cartas para dar tiempo al vampiro a pensar en su próxima víctima. Tras esto, los jugadores que tengáis una identidad de conde o condesa depositaréis obligatoriamente una carta de inocente boca abajo, en el centro de la mesa. El vampiro, por su parte, deposita también boca abajo el blasón correspondiente al jugador al que quiere morder. Cuando todos han depositado una carta, el anfitrión la recoge, las coloca en la misma dirección y las baraja, luego las desvela descubriéndose la víctima del vampiro. El jugador atacado durante la noche podrá salvarse inmediatamente del mortisco si posee una carta de día de ajos. Esta carta es una carta de acción inmediata y solo se puede usar en el momento justo de ser desvelada la víctima de la noche. Si por suerte posees unos ajos, la mordedura no tiene efecto y la carta, esto es muy importante, se retira del juego y no vuelve más al mazo de descartes. Al finalizar la fase de noche, el anfitrión recoge las cartas de noche utilizadas y las guarda aparte. ¿Qué ocurre si la persona que ha sido mordida no lleva ajos? En ese caso el jugador no muere inmediatamente, se queda moribundo. Un jugador moribundo seguirá jugando teniendo que robar y descartarse de forma normal, pero no podrá realizar acciones con las cartas ni acusar y matar, o equiparse. Tengo cuatro cartas, tengo que descartarme de una. Ay, bueno. Agua, por favor. Si durante el turno de día otro jugador, no el mismo, posee la carta Agua Bendita, podrá utilizarla y curarle. Entonces estará fuera de peligro, pero seguirá sin poder hacer nada hasta la próxima fase de día. La carta de Agua Bendita se retira del juego al ser usada, como los ajos. Como veis, los ajos y las aguas son muy valiosas y escasas. Además, la cantidad de ajos y aguas benditas varía según el número de jugadores. Si el jugador que fue mordido no tenía ajos y nadie lo cura durante la siguiente fase de día con agua bendita, al llegar al inicio de la siguiente noche, muere definitivamente y desvela su identidad oculta a los demás jugadores. Sus cartas de día, tanto las de la mano como las equipadas, Vuelven al mazo de Descartes. La última carta que me queda por explicar es El Espejo. Se trata de una carta de acción. Cuando un jugador la utiliza, elige a otro que le ofrecerá boca abajo sus cartas de noche para que pueda escoger una al azar. La mirará, se la devolverá y tras ello el dueño de las cartas las barajará para impedir que sepa cuál le ha visto. Podrá decirles a los demás, si quiere, la carta que ha visto o mentirles. Si usando la carta de espejo ves un blasón que ya ha utilizado el vampiro, entonces el jugador es inocente. Así irán pasando las fases de día y de noche, hasta que se cumplan alguno de los objetivos. El vampiro puede usar el blasón con su figura atacándose a sí mismo para despistar al resto de los condes. Es una buena técnica si tienen ajos en las manos. Yo, el vampiro. Pero también puede jugársela esperando que otro conde le cure con agua bendita. Eso sí, si nadie realiza la acción del agua bendita, el jugador morirá igualmente al llegar la fase de noche descubriendo su identidad de vampiro. En ese momento morirá perdiendo la partida, ya que se ha arriesgado demasiado y la luz del sol lo ha destruido. No, no. no, no, no, no, no, no, no. Para evitar esto, el vampiro tiene la posibilidad de una vez cada ronda de anfitriones de depositar una oveja como un inocente más. Esa noche descansará el vampiro y no habrá víctimas, pero solo podrá suceder una vez cada ronda de anfitriones. Si el vampiro se equivoca y lo hace más veces, morirá de hambre y los condes ganarán la partida. Cuando termine la última noche de la ronda, el anfitrión recoge todas las cartas de noche y las vuelve a repartir como al principio, pero solo introduce las figuras de los jugadores que permanezcan con vida y una cantidad de ovejas igual. El contador de las noches empezará de nuevo, variando la duración de la ronda de anfitrión según el número de jugadores que permanezcan ahora en la partida. ¿Y qué os hace pensar que yo soy el vampiro? El juego sigue hasta que uno de los bandos consiga su objetivo y finalice la partida. Espero que disfrutéis del juego y no olvidéis el ajo y el agua.